en 5, ¿Estoy al agua. Señor presidente, señorías, con el corazón a la izquierda en este mes de abril, me encantaría que estuviéramos debatiendo sobre el punto 1.3 del título preliminar, así como el título 2 de la Constitución Española. Me encantaría que todos los españoles y españolas pudieran ejercer su derecho a decidir sobre república o monarquía. Desde aquí, un abrazo a todas las asociaciones republicanas que mantienen encendida la llama de la Tercera República y, en especial, a la mía, a la Asociación Republicana Ironesa Nicolás Grenday. Dicho lo cual, me centro en el tema de hoy, la formación profesional. Una moción muy general, la presentada por el Partido Popular, una declaración de buenas intenciones, pero muy poco concreta. Los puntos 1, 3 y 4 son tan genéricos que no obregan dudas y en cualquier programa del Gobierno de cualquier partido podrían aparecer. El tema es que no plantea cómo se van a alcanzar esos objetivos ni de qué formas. Es cierto que, con las enmiendas aceptadas, mejora esta moción pero a nuestro entender no responde a las necesidades existentes, fundamentalmente, entre otras cosas, porque no habla de recursos económicos. Los datos nos dicen que en España la población hasta 24 años que tiene estudios de FP es del 38%, mientras que la Unidad Europea es del 55%. También nos recuerdan que España tiene uno de los índices más altos de Europa en abandono escolar, más de medio millón de jóvenes entre 18 y 24 años. Y creo que coincidiríamos en afirmar que la formación profesional ha sufrido desprestigio y que no ha sido valorada ni política y socialmente durante estos últimos años y que para ello, para, prestigiar, para prestigiarla, harán falta otro tipo de recursos y, fundamentalmente, recursos económicos. Y siendo el punto dos, uno de los más importantes de esta moción, de la FP Dual, que está de moda, creo conveniente resultar, resaltar algunas realidades. Miren, El alumnado realiza actividades de producción en la empresa sin tener la condición de asalariado no se trata más que de mano de obra gratuita. Se trata de empleo juvenil sin necesidad de remuneración conforme a los estándares vigentes en su ámbito profesional. Es la mejor fórmula para conseguir trabajadores y trabajadoras dóciles y conformistas. Supone un nuevo acceso al mundo de la empresa sin disponer de la condición de trabajador y prolongándose esta situación durante tres años. La FP Dual es un intento de mejorar la competitividad de las empresas a costa de reducir los costes salariales. Está teniendo una implantación muy lenta y con muchas aristas o problemas, sobre todo por la estructura empresarial del país, que en un 95% es de pymes. En resumen, la FP Dual, además de no poder plantearse en todas las empresas, actualmente establece unas relaciones laborales encubiertas que precarizan al alumnado, sin remuneración, con horas extras y sin un marco de relación claro. Señorías, la cruda realidad hoy, además de realidad expuesta, también es que la implantación del modelo alemán FB-dual en nuestro Estado no arroja datos para el optimismo, pues como se veía venir desde el momento de la implantación de dicha medida, ha tenido seguimiento desigual y condiciones diferentes. La realidad empresarial española dista de la de Austria o de la de Alemania, de donde procede este modelo. Las empresas que pueden dar respuesta al modelo alemán en España y en Euskadi no llegan al 5%, por lo que podría ser un indicador de correlación establecer como objetivo que la formación dual sea, dentro de unos años, ese 5%. Consideramos que, además de contar con las empresas adecuadas, también hay que tener en cuenta las necesidades del profesorado. El porcentaje de profesoras y de profesores de formación profesional dispuestos y capacitados para recibir en clase a un alumno o alumno que, al mismo tiempo, tiene que resolver un caso real y de cierta complejidad o innovación en la empresa, ese es el fundamento de la formación dual, es muy bajo. La Administración pública, por tanto, si quiere que este modelo progrese y se convierta en un elemento decisivo a la hora de capacitar profesionales cualificados que hagan que se reduzca la tasa de desempleo, debe facilitar al profesorado elementos de apoyo actualmente inexistentes. Otra consideración. Hay herramientas que permiten alcanzar algunos de sus objetivos, como puede ser el catálogo nacional de cualificaciones, que junto con el sistema de reconocimiento del aprendizaje no formales, dota de bastante flexibilidad a que cualquier persona sal, entre y salga del sistema educativo. A ello hay que añadir el sistema de formación a los centros de trabajo que podría mejorarse. Y también hay que ayudar, las ayudas a la contratación en práctica, ley en en nuestra comunidad, y a la contratación indefinida. Elementos que están ya regulados y que son de fácil despliegue y, en su caso, de mejora con pocos recursos presupuestarios. Señorías, apostemos también por bajar los ratios de NFP y que estos sean de 15 alumnos en formación profesional básica y 25 alumnos en ciclos formativos de grado de medio y superior. Hay que emplear la oferta de formación profesional, profesional en la red de centros públicos. Hay que llegar al mundo rural, con nuevas titulaciones relacionadas con la producción agroecológica, la transformación agroalimentaria artesanal, el aprovechamiento de recursos forestales y el ecoturismo. Para terminar, trabajemos para regular los aspectos docentes y laborales en los convenios de formación en centros de trabajo, de forma que las empresas asuman su responsabilidad social y el alumnado obtenga una remuneración adecuada con el consiguiente beneficio para ambos. Para terminar, a nuestro juicio, la experiencia actual de formación profesional dual se debiera suspender hasta que se proponga un nuevo diseño, ya que no cumple los requisitos mínimos de calidad ni en su vertiente formativa ni en su vertiente laboral. Muchas gracias.